Clinton Clint Eastwood Jr. San Francisco, California, 31 de mayo de 1930, es un actor, director, productor, músico y compositor estadounidense. Su primer papel relevante fue como secundario en el reparto de la serie de televisión Rawide, 1959-1965. Alcanzó la fama interpretando al hombre sin nombre en los spaghetti western conocidos como trilogía del dólar que dirigió Sergio Leone en la década de 1960 por un puñado de dólares, La Muerte Tenía Un Precio y El Bueno, El Feo y El Malo, y a Harry Callahan en la serie de películas de Harry el Sucio durante los 70 y 80. Estos papeles, entre otros, lo convirtieron en un icono cultural de cierto tipo de masculinidad. 12. Por su trabajo en Un Forgiven, Sin Perdón, 1992, y en Million Dollar Baby, 2004, Is Good fue galardonado con los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Estas películas en particular y otras como Play Mistiforme, Escalofrío en la Noche, 1971, Thunderbolt and Lightfoot, Un Botín de 500 mil dólares, 1974, The Outlaw Jose Iguales, el fuera de la ley, 1976, Escape from Alcatraz, Fuga de Alcatraz, 1979, Tic Trope, en la cuerda floja, 1984, el jinete pálido, 1985, Earthbreak Ridge, el sargento de hierro, 1986, en la línea de fuego. 1993, Los puentes de Madison, 1995 y Gran Torino, 2008, fueron éxitos de crítica y público. 3. Además de dirigir muchas de las películas que le han convertido en una estrella del cine, Eastwood ha dirigido otros filmes en los que él no actúa, como Mystic River, 2003 y Cartas desde Iwo Jima, 2006, por las que fue nominado a los Oscar y Heling, el intercambio, 2008. E. Astuod ha sido especialmente aclamado por la crítica en Francia, también por películas que no fueron muy bien recibidas en su propio país, y por ello ha sido galardonado con los más altos honores del país europeo, en 1994 recibió la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa y en 2007 la Legión de Honor. En el año 2000 recibió el León de Oro a toda su carrera en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Desde 1967 Eastwood posee su propia productora de cine, Malpaso Productions, que ha producido la mayor parte de sus películas. También fue alcalde de la localidad californiana de Carmel Bay de Sea desde 1986 a 1988. Según afirmó su hija Allison en 2011. Eastuot tiene ocho hijos de seis mujeres diferentes, coma cuatro aunque solo se ha casado dos veces.